Presentamos El Editorial, hoy titulado, Algo Huele Mal. El Departamento de Estado de Estados Unidos distribuyó a sus ciudadanos un mensaje de alerta para que no viajen a la República Dominicana, porque según sus centros para el control y la prevención de enfermedades, hay un nivel muy alto de COVID en el país. Cuando los Estados Unidos recomiendan a sus ciudadanos no viajar para evitar el riesgo de enfermar, es porque manejan informaciones que a la población dominicana se le oculta. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 para la República Dominicana debido al COVID-19, lo que indica un nivel muy alto de COVID en el país. Visite la página de COVID-19 de la Embajada para obtener más información sobre el COVID-19 en la República Dominicana, termina diciendo el mensaje. La alerta a los ciudadanos americanos para que no viajen al país indica que algo huele mal. Y no estamos hablando precisamente de bacalao. Hasta el próximo comentario.